Tenemos oportunidad de darle la bienvenida al licenciado Carlos Schlinge, que es viceministro del Tesoro y Crédito Público. El tema era previsible. Sí. El tema tiene que ver con este, este nuevo requerimiento que hace la Comisión de Diputados en torno a préstamos que estaría solicitando o recibiendo Bolivia para enfrentar la pandemia. Eh, viceministro, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo para toda la población. Viceministro, a ver, eh, ¿qué ha sucedido? Porque entiendo que ustedes han llenado los requerimientos que interponía esta comisión para habilitar créditos por cuánto. Bueno, eh, hoy día fuimos convocados a la Comisión de Planificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Comisión de Diputados, mm. donde se requería que se hagan las explicaciones respectivas sobre el crédito del Fondo Monetario Internacional. Nosotros, desde marzo, a mediados mm. de marzo... Cuando supimos del problema de lo que se venía la pandemia y el cierre, obviamente, de lo que iba a ser las actividades económicas, el movimiento económico, eh, recurrimos a organismos internacionales para poder conseguir recursos de crédito para que podamos contrarrestar, obviamente, no este problema que íbamos a tener con el párate de la economía y la falta de recursos económicos. Una vez que en abril se aprueba en el directorio del FMI, este crédito, ellos automáticamente nos hacen el desembolso hasta finalizar el mes de abril de 327 millones de dólares. Una vez que realizamos toda esta gestión, enviamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, específicamente la Comisión de Planificación, la aprobación mediante ley de este crédito externo. Ahora, hace un par de semanas, en la, en la segunda reunión que se tuvo para hacer esta explicación, los diputados dijeron de que faltaban información para poder aprobar este crédito. Remitimos el 2 de junio, tenemos las cartas de recepción de la información que nos solicitaban y eran cinco puntos en los cuales ellos hacían referencia. Cada uno de ellos quisiera poder aclarárselo. El favor. primer punto se refería a que no se tenían las condiciones del crédito ...con la información que se envió. Sin embargo, en el informe técnico que respalda cualquier proyecto de ley... ...se tienen justamente todas las condiciones del crédito. ¿Cuáles eran estas condiciones? Primero que nada, que el crédito es de 327 millones de dólares... ...a 5 años plazo, tres años y 3 meses de periodo de gracia... es decir que no se paga un solo peso de interés... ...y la tasa de interés que se iba a pagar a partir del cuarto mes del cuarto año iba a ser del 1%. Wow. Este crédito del FMI con esta tasa de interés es el más bajo que se ha contratado después de los 230 créditos que ha contratado el, el Movimiento al Socialismo en el año 2006. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre el 2006 y el 2019 el Movimiento al Socialismo contrató 200 créditos 30 créditos con tasas mucho más altas de las que nosotros conseguimos y eran épocas de bonanza donde no se necesitaban recursos, ahora que los necesitamos nos vemos truncados obviamente con este tipo de argumentos. ese como primer elemento ahora, espere, espere viceministro eh, a propósito de esta argumentación mm. la señora eh, Otilia, la, la diputada Otilia ¿Qué Choque ¿Qué, qué, qué, qué. Sostiene que ustedes no han completado la documentación en ninguno de los cinco puntos que usted establece. O sea, usted me ha dicho, muy bien, que sea de conocimiento público, aquí está. Son 300, 327 millones de dólares al 1% a partir del año 3, mes 4. Perfecto. Es cinco años, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, segundo y punto. Y este crédito por favor. es el más barato que uh -huh. se ha obtenido en los últimos 14 años. El movimiento de socialismo ha aprobado 230 créditos con alrededor de 17 mil millones de dólares en épocas de bonanza cuando no se requerían recursos. Ahora nos truncan este crédito con la argumentación de que nos tenían los informes respectivos como se lo estoy explicando Marianne, lo mismo fui a explicar yo ahora a la comisión de planificación diciéndole que en el informe técnico estaban las condiciones del crédito con eso salvamos un punto el segundo punto Dos. el Fondo Monetario Internacional nosotros somos parte de acciones del Fondo Monetario Internacional como todos los países que forman parte del fondo por lo tanto no nos exigen un contrato de práctica que era lo que querían que se les remita, lo cual no podíamos inventarnos y se los expliqué de la misma manera no era querido El tercer elemento era que pedían un decreto supremo de aprobación al Fondo Monetario Internacional al no exigir un contrato de, crédito, de préstamo y obviamente el Ejecutivo ya había tenido las cartas de intenciones con las cuales se negociaron las condiciones del crédito, no requería de un decreto supremo. Lo que sí exige el Fondo Monetario es una ley que sea aprobada mediante la Asamblea Legislativa, que también fue explicado, pero evidentemente para ello estas argumentaciones no valieron para nada. El cuarto elemento también que nos exigieron... Fue los destinos del crédito. En la exposición de motivo del proyecto de ley y la carta de intenciones, obviamente se les explica ¿no? que son para la atención de la pandemia y del coronavirus. ¿no? Y es evidente de que ellos lo que quieren es truncar no con estas solicitudes eh, irracionales que se van pidiendo porque es muy claro de que todos los países de América Latina y de todo el mundo están requiriendo recursos para atender la pandemia. no Entonces es en el sentido obviamente más político que técnico, todos los argumentos se los fuimos explicando, de igual manera nos exigieron, por ejemplo, de que les presentemos los ratios de deuda, así si es que el Tesoro iba a poder pagar esos créditos, y ellos tienen acceso a toda la información, porque el ex ministro Arce Catacora les ha enviado todas las memorias que ha elaborado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central también les ha enviado las memorias con los ratios de endeudamiento, donde... El Fondo Monetario, por ejemplo, exige de que nosotros no sobrepasemos el 40% del PIB y ahorita el endeudamiento externo se encuentra en un 27%, si es que lo han leído y si lo conocen. Yo también se los expliqué en la Comisión de Diputados, pero los 12 diputados titulares de esa Comisión de Planificación decidieron no aprobar... el el crédito porque decían de que no tenían la información y se les estaba faltando al respeto, ¿no? Algo que no es real y que fuimos y lo explicamos y que obviamente está en grabación y consta en acta todo el trabajo que se vino realizando. Bueno, pero ahora en qué punto estamos porque estamos en eh, mitad de la pandemia, estamos anoticiándonos todo el tiempo de más y más casos, tenemos a el personal de salud en las calles exigiendo ropa, eh, que les proteja elementos, instrumentos. ¿En qué punto estamos, por favor, viceministro? Nosotros como Ejecutivo estamos obviamente trabajando junto con el Banco Central de Bolivia y con los organismos internacionales para poder, poder eh, con, con terminar de eh, consolidar los créditos a los cuales podemos acceder como gobierno. Pero evidentemente se necesita un acompañamiento del poder legislativo. Si no vamos a tener este acompañamiento, seguramente vamos a tener que hacer devoluciones de estos créditos en algún momento y no los vamos a poder utilizar, porque lo que pretende obviamente el movimiento al socialismo es que el Ejecutivo no tenga recursos, que tengamos mayores demandas de la población, de que sigamos teniendo mayor cantidad de muertos, que no podamos atenderlo, que no tengamos el oxígeno suficiente, obviamente quien sufre es el país quien sufre es la población, pues los recursos no se quedan ni para el ministerio ni para los ministros, los recursos van hacia la población, hemos aplicado medidas obviamente para poder contrarrestar este bache este párate que hemos tenido en la economía son todos los países de América Latina y al margen de no estar en concordancia con ideologías políticas, le doy el caso de Chile, que recientemente ha tenido un problema con el tema del transporte ha aprobado su asamblea de oposición créditos de 20 mil millones de dólares contratados con el Fondo Monetario internacional. Entonces el tema es político, no hay una predisposición por parte del partido del movimiento al socialismo para aprobar estas normativas y lleguen recursos para el país. Pero nosotros vamos a seguir justamente en ese trabajo exhaustivo que venimos haciéndolo. Desde el día 1, donde no, nos dejaron, no creyeron que íbamos a alcanzar 15 días de trabajo, y ahora estamos en el sexto mes tratando de mantener esa estabilidad económica. Le agradecemos mucho, viceministro, este diálogo con todo el país a través del Estudio Abierto 2020 de hoy. Muchas gracias.